Y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en nuestros estudios. Atención muy importante a nuestros amigos de hormigueros. Escuchen bien, anoche cayó un premio secundario del Loto Cash de 25 mil dólares en la panadería y colmado lavadero. Así que muchas felicidades al ganador o ganadora. Para hoy sábado, el Powerball.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 por esta y otras razones, yo soy Lotería y ahora damos comienzo a los sorteos de la noche de hoy y comenzamos con el sorteo de Pega 2. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 7. Segundo número. 8. Los números ganadores en el Pega 2 son 7-8, repito, 7-8, el 78. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. Cero. Segundo número. Cuatro. Tercer número. Ocho. Los números ganadores en el Pega 3 son 0, 4, 8, el 0, 48. Y finalizamos los sorteos de la noche de hoy con el Pega 4, donde usted tiene otra gran oportunidad de ganar. Adelante con el sorteo. Mucha suerte para todos. Primer número. 2. Segundo número. 2. Tercer número. 4. Y el cuarto y último número que completa el sorteo para la noche de hoy es el 2. Los números ganadores son 2 2 4 2 2 42 Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la noche de hoy. Para más información visita el enlace de nuestra página web loteriasdepuertorrico.pr.gov Bien lo importante, disfruta tu fin de semana. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y wsttv San Juan, 11 Mayagüez. de hecho yo trabajé con la partitura, eh, con la obra revisada, con la última revisión, y sin embargo la orquesta tiene el material de la primera versión, entonces yo llegué a ensayar, y miraba un instrumento y le decía, ¿y usted por qué no toca? Entonces él decía, porque no porque tengo la... nada que tocar. Ay, entonces, me, por eso era que le quería eso, preguntar, eso, es fascinante, entonces se eso pro, es fascinante. Se produjo un momento así de, sí. de bochorno, como el maestro no se sabe su, su parte. No, no, no. no, no, no es pero... que no lo supiera, es que yo tenía otra cosa en mi sí, música. Sí, pues maestro, encantada. Gracias por esas palabras, por estar aquí con nosotros. Así que nos vemos el sábado. Muchísimas y gracias a ustedes. Muchísimo éxito en esta temporada. Gracias, muchas gracias. Y después de esta entrevista tenemos también otra entrevista, una invitada muy especial, Ivonne Figueroa, encantada amiga de que estés Buenas aquí. Buenas noches, yo encantadísima de estar aquí en esta temporada eh, que se abre ahora con este magnífico concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Pues Ivonne es una de las protagonistas también de esta temporada, para mí el concierto de los Figueroa va a ser uno de los más importantes de esta temporada. Así que, Ivonne, yo quiero que tú nos hables de ese concierto. Bueno, este, nosotros empezamos primero la semana antes. El día 4, domingo 4 de octubre, se va a inaugurar aquí una exposición de documentos y se va a exhibir eh, la premier, va a ser ¿verdad? el sí. estreno de un documental sobre la familia Figueroa. Eh, es el domingo,